saludo cordial para todos atención a los siguientes titulares el norte ve que a la federación no se le puede derrotar en el campo de batalla y por eso están pidiendo una salida negociada a la crisis entre rusos y ucranianos habló Ned Price sobre esto y ya les traigo más detalles relevantes de las últimas horas protegemos nuestra integridad territorial y he dicho varias veces que este conflicto solo puede terminar a través del diálogo, la diplomacia nosotros sentimos exactamente lo mismo que nuestros socios europeos sienten Exactamente lo mismo, pero corresponde a Rusia señalar su voluntad y su disposición a sentarse, a comprometerse con los ucranianos. En las últimas horas, el presidente eslavo visitó museo en Moscú, en la Plaza Roja. China fabrica una réplica del HIMARS, pero con capacidad única y fue mostrado al mundo. ¿Termina la evacuación en Kherson? ¿Se vienen horas cruciales para la defensa del territorio por parte de la Federación o la retoma por parte de Ucrania? La situación en la línea del frente está sin cambios. Llegó una pequeña pausa. Puede que haya negociaciones en curso o Zelensky esté haciendo algunas declaraciones que en realidad enfatizan una vez más el hecho de que Zelensky no toma decisiones independientes. Ucrania arremetió contra un edificio en Donex. Aviación espacial de la Federación repele las acciones en esta zona controlada por las autoridades prorrusas. Siete regiones están a oscuras según el comunicado de Kiev, producto de la arremetida rusa en los últimos días. El FSB de la Federación Rusa denuncia que detuvo a nueve integrantes de un grupo de desaboteadores que intentaron realizar actos en contra de servidores públicos judiciales. Sí. Revés para el norte, India y la Federación pactan acuerdos comerciales. Nuestros países están unidos por lazos históricos que se caracterizan por el respeto mutuo, la autosuficiencia y la resistencia a las fluctuaciones de la situación geopolítica. I look forward. Espero con interés nuestras consultas regulares, que ya son una tradición para nosotros. Creo que es la quinta vez que nos reunimos este año. Federación y Turquía ha comenzado a comerciar con rublos, es la información que ha entregado el ministro de Energía del gabinete de Erdogan, y esto lo ven los expertos como un dardo a las entrañas del establishment del norte en sus aspiraciones hegemónicas. <risa> Esto y mucho más en el siguiente video informativo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Saludos a todos. Aquí estamos con la información más importante de las últimas horas. China mostró el complejo HIMARS de su propio diseño. El desarrollo del sistema de misiles chino que es conocido como el sr 5 estuvo a cargo de especialistas de norinco basándose en, en el sistema estadounidense m 142 haymars según había punto pro pero este fue adaptado en términos de uso de una gran cantidad de municiones incluidas las especializadas así como en términos de su costo, los sistemas de misiles universal SR5 es capaz de utilizar 5 misiles diferentes y dos tipos de municiones de merodeo dependiendo del tipo de munición utilizada, los ataques podrían llevarse a cabo simultáneamente con dos misiles tácticos Fighter Dragon 300 que tienen un alcance del objetivo de 300 kilómetros, 12 drones Kamikaze Loitering Dragon, el alcance máximo del objetivo es de 60 kilómetros, o Loitering Dragon 60B, 40 misiles Firing Dragon alcance máximo de 40 kilómetros o 6 misiles King Dragon 60 y King Dragon 70, el alcance máximo sería de 60 y 70 kilómetros aproximadamente, hasta la fecha los sistemas ya se han entregado a varios países dado el uso a gran escala en estos sistemas de misiles, allí en el territorio ucraniano, los expertos creen que la demanda de ellos aumentará considerablemente hacia el país chino Señoras y señores, en las últimas horas el portavoz del de Departamento de Estado, Ned Price, hace pocas horas desde el norte habló sobre las posibilidades de entablar una mesa negociada y en sus declaraciones para muchos expertos dejó entrever que el conflicto que está en curso solo se acaba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 mucho cuidado a esto. Esta guerra solo terminará mediante el diálogo y la diplomacia. No puede concluir de una forma decisiva en el campo de y en última instancia esto tendrá que ser un proceso entre las dos partes se enfatizó el lunes el vocero del departamento de estado durante una rueda de prensa dicen algunos internautas por un lado peca y por otro lado reza Ned Price dice que esta guerra tiene que terminar diplomáticamente al tiempo que preciso que el futuro de Ucrania no puede resolverse sin ella estas son las declaraciones del portavoz estadounidense recordemos que hace poco Zelensky firmó un decreto en el que se prohíbe a su gabinete negociar con Rusia mientras que Vladimir Putin esté en el cargo como mandatario de la federación, mientras que por el lado del representante Joseph Borrell ha insistido en que Rusia debe ser derrotada en el campo de batalla. Estados Unidos así le está pidiendo a Ucrania que se muestre abierto al diálogo con Rusia. Ned Price reiteró la posición contradictoria para muchos de que Washington con respecto a Ucrania ratifica el compromiso de seguir dotando a Kiev de equipos para el combate, así como paquetes de rescate financiero y ayuda humanitaria. Afirmó que la ayuda financiera y el paquete de ayuda militar tienen como objetivo poner a Kiev en la posición más fuerte posible cuando se establezca esta mesa de negociaciones. Analicemos algo que puede estar pasando tras bambalina. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio de postura por parte del actor presidente de Ucrania? Lo decimos porque hay muchas preguntas de nuestros seguidores aquí en el canal diciendo que mientras Putin estuviera allí, no negociaban. Fue las declaraciones recientes de Zelensky y mucho más antes había dicho que Ucrania tenía toda la disposición para negociar con la federación, pero ha echado para atrás y ahora pide sentarse al diálogo pero que no esté en el poder. Pero ahora último sale eh, específicamente Ned Price a decir ciertas condiciones para que Estados Unidos o Ucrania y Rusia puedan sentarse a negociar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Con los anuncios que están haciendo desde la Casa Blanca, señores, algunos expertos analizan el tema, sobre todo en este día crucial de comicios para Senado y Cámara en el Norte. Podrían haber dos razones de lo que está pasando y tiene que ver con que el Norte bueno, presumiblemente se habría cansado de financiar económicamente a Zenesky o detrás de todo viene otro plan u otra estrategia más a fondo para seguir alargando el conflicto. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Por favor, ahora depende del resultado hoy de quien gane para que esto se alargue o se contenga. Ustedes saben, amigos, que había sido Reino Unido y el Norte quienes habrían empujado a que no se negociara una salida negociada del conflicto. ¿A qué responde esto? Lo dijimos en un análisis que hicimos en el video anterior. Ojalá se sienten a negociar y que esto pare. Que no se vuelvan a presentar este tipo de conflictos por las ansias de poderes, que no tengamos que lamentar pérdidas de vida, sea de quien sea, pero como ustedes ven, hablan unas cosas y después dicen otras. No sabemos a dónde va a parar todo esto, o quizás sea parte de la propaganda en vísperas de comicios del norte y todo vuelve a ser igual. Lo cierto es que mientras se habla del deseo de buscar un acuerdo o una mesa de paz que sería lo ideal, por otro lado se siguen enviando equipos y luchadores al ejército ucraniano, y las cosas siguen tornándose mucho más difícil en el campo de Amigos, miren, estas imágenes corresponden a Putin que ha visitado en Moscú equipos bélicos utilizados por el ejército para defender a este país en 1941. Dice la información que el presidente ruso Vladimir Putin visitó una exposición de equipos bélicos de la época soviética en la Plaza Roja con motivo del 81 aniversario de la defensa de Moscú en la Segunda Guerra mundial y del desfile militar realizado en este lugar el 7 de noviembre de 1941 son las imágenes que están emitiendo los medios eslavos a esta hora las autoridades rusas han alertado una y otra vez que Estados se están convirtiendo a ucrania en un polvorín al dotarla con los equipos y han pedido a washington y a los aliados occidentales dejar de escalar las tensiones dimitri peskov vocero de vladimir Putin reiteró la disposición de Moscú para sostener diálogos de paz con Ucrania, pero lamentó las medidas del país eslavo impidan la oportunidad de platicar. Se conoce, amigos de noticias de última hora, desde las autoridades en Kherson, que hace pocas horas ha salido el último barco con ciudadanos que están siendo evacuados a la margen izquierda del río Nipier y todo tiene que ver con la defensa que harán los eslavos, la federación, en contra de las fuerzas ucranianas. Recordemos que allí se pronostica que habrá una situación bastante complicada, teniendo en cuenta que la avanzada de las tropas de Zenesky apuntan a la toma de Kherson y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han acelerado la evacuación porque allí habrán muy fuertes para defender la zona que ha sido anexionada a la federación, por lo menos eso es lo que ha mencionado en las últimas horas el vicegobernador, de la provincia y el último mensaje que ha entregado a los civiles es recomendar no volver a la ciudad durante un tiempo prudente y cuando sea viable según la información que están entregando desde las autoridades slavas desde la federación tras conseguir el objetivo de la evacuación de la margen derecha, aún quedan pendientes otras 70 mil personas por ser trasladadas según medios slavos. las próximas horas serán cruciales y allí se podría decir se estaría presentando la más feroz batalla de las que actualmente se están presentando en el conflicto ruso-ucraniano, teniendo en cuenta y dependiendo de dónde sale la información asimismo vamos a dar el contexto y ahora es bastante complicado porque desde el gobierno de Zelensky aseguran que han podido avanzar en Gerson y desde la federación han dicho que han podido normalizar las cosas en el frente de Batalla y la defensa de Kherson. La situación en la línea del frente está sin cambios, llegó una pequeña pausa Puede que haya negociaciones en curso o Zelensky esté haciendo algunas declaraciones que en realidad enfatizan una vez más el hecho de que Zelensky no toma decisiones independientes. Según los expertos desde la Federación, han dicho que los rusos están haciendo retroceder a las tropas ucranianas, puntos que están muy difíciles. Por ejemplo, se habla de Soledad, se habla de Bakhmut, allí es donde se concentra la mayor fuerza de ataques ucranianos y defensa rusas. Se conoce una con seis misiles por parte de las fuerzas ucranianas en Donetsk, en un edificio de la zona ferroviaria controlada por las autoridades prorrusas, se conoce de dos personas que perdieron la vida según el análisis de las autoridades de los misiles, pertenecen a los sistemas HIMARS suministrados por Occidente a los ucranianos, el vicegobernador dio este parte en las últimas horas, escuchen ustedes mismos sino que es simplemente un cree en las manos de alguien, también quiero destacar que la situación en la ciudad es estable hay electricidad a pesar de los sabotajes y atentados realizados por nacionalistas ucranianos. Tampoco parece haber interrupciones de la señal de telefonía móvil. En dirección a Donetsk, Zaporilla ha despegado una gran cantidad de aviones de combate rusos. La actividad allí es extremadamente alta de la aviación militar rusa, en donde se está registrando en esta dirección eh, los vuelos por primera vez durante mucho tiempo. A juzgar por la cantidad de ataques infligido durante el día por parte de Ucrania las fuerzas aeroespaciales también han comenzado a infligir eh, a esta gran escala en las instalaciones de las fuerzas armadas de Ucrania y las instalaciones de infraestructura energética, referente a este tema también hablaron eh, desde Ucrania, hay que decir que debido a la remetida por parte de las tropas de la Federación a la estructura energética de Ucrania, se habla de por lo menos siete regiones que están sufriendo por la falta del suministro, entre ellas Kiev, afectaciones que han sido producidas por lanzamientos de misiles guiados y drones tácticos de la Federación a centrales termoeléctricas que han complicado el tema. Y este es uno de los problemas que tendrá que enfrentar Zelensky con la llegada del de invierno. Se sabe que hay apagones en la capital, se conoce también de apagones en Chernigov, de Poltava, en Sumi, en Cherkasi, en Sitomir, Kharkiv, de acuerdo con el comunicado del gobierno ucraniano. En la región del Kherson, mucha atención porque según medios del allí el FSB detuvo a nueve miembros de un grupo de presunto sabotaje y reconocimiento de la SBU de Ucrania. El FSB detuvo las actividades de un grupo de reconocimiento en la región de Kherson, según Avia.pro. Los saboteadores formaban un grupo de nueve personas, allí preparaban actividades. Ataques contra alto funcionario de la administración militar de la región en una situación que es bastante difícil a la margen derecha del río Nipier. La organización podría conducir a una desestabilización de la situación. Según los representantes del FSB, los curadores del grupo creado y reconocimiento de la SBU estarían por fuera de la zona y allí estarían planeando el ataque con la ayuda de un coche bomba que por cierto no es la primera vez hasta la fecha probablemente en intereses de la investigación no han divulgado los detalles pertinentes sobre este tema Mucha atención porque esta información está siendo difundida por la prensa de Lava y expertos coinciden que este puede ser un dardo directo a las aspiraciones hegemónicas de Occidente. Se ha pronunciado el ministro turco adscrito a la cartera de energía. Ha dicho que su país ha comenzado a comerciar con rublos con la federación. Recordemos que el norte ha impuesto sanciones a naciones que realizan este tipo de operaciones debido a las sanciones antirrusas, pero Erdogan. Lo ve bien, sacándole provecho a todo. Fay Domes confirmó de dónde se va a ubicar el hub gasístico propuesto por Moscú y compartió su posición sobre Turquía como mercado internacional del de gas. Las dos naciones estarían de acuerdo al comercio en monedas nacionales, incluyendo el sector energético. Ha comunicado el ministro turco de la Energía y Recursos Naturales Fay Domez, que también proporcionó detalles sobre el centro de distribución de gas de ambos países que planean crear. Cito las siguientes palabras. En parte hemos comenzado a comerciar con rublos. Veremos esto un poco más intensamente en los próximos meses. Habrá consenso entre ambas partes sobre esta cuestión, dijo el ministro en de declaraciones a TRT, Haber. El titular también dijo que es necesario completar la serie de estudios técnicos en relación con estos planes y en septiembre pasado recordemos que el presidente ruso Vladimir habría anunciado que acordó con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el pago en rublos del 25% del suministro de gas. Recordemos que el mes anterior, además, propusieron crear en territorio turco el mayor centro de transporte de gas para la venta a terceros países, especialmente europeos. La propuesta se realizó luego de los actos de sabotaje en los gasoductos del sistema báltico del Nord Stream y se planteó en medio de las sanciones occidentales contra la Federación. La construcción del up gasístico en el territorio turco permitiría, entre otras cosas, regular precios, vender gas a valores razonables y evitar la politización de la prohibición del hidrocarburo. Al respecto, el ministro confirmó que se emplazará en Tracia el UB gasístico, la parte europea del país, porque ahí entran muchas tuberías. El ministro precisó que Turquía considera la creación de este mercado gasístico debido a la diversidad de fuentes de abastecimiento de las que dispone, al contar con gasoductos que llegan desde Azerbaiyán, Irán e Irak, contratos de suministro con Argelia y Libia y proyectos potenciales de gas natural licuado con los países del Golfo Pérsico, Egipto, Israel y Estados Unidos. Aquí, usando una lógica beneficiosa para todos, se tiene el objetivo de crear un mercado transparente, seguro y un mercado en el que todos se pongan de acuerdo, dijo el ministro que además reveló que Ankara va a elaborar su propia hoja de ruta antes de finales de año y tal vez organice una conferencia internacional sobre el gas en enero o febrero próximo reuniendo tanto a países que ofrecen como a los demás en recabando las opiniones e ideas necesarias para el funcionamiento y muchísima atención porque según tas la próxima Cumbre Rusia-África estaría diseñada para dar un nuevo impulso a la cooperación comercial, económica y de inversión ruso-africana, dijo el martes el jefe de la Secretaría del Foro de la Asociación Rusia-África, el embajador especial de Rusia, Oleg Serov. Esto dijo el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, hace pocas horas a través de medios eslavos, sobre la reunión que tuvo con el ministro de India. Nuestros países están unidos por lazos históricos que se caracterizan por el respeto mutuo, la autosuficiencia y la resistencia a las fluctuaciones de la situación geopolítica. Y aquí está la otra parte de las declaraciones de Lavrov sobre esta reunión. Y hoy hemos sido unánimes en que el fortalecimiento de la asociación estratégica especialmente privilegiada ruso-india responde a los intereses fundamentales de nuestros pueblos y contribuye al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales. Se espera que esta cumbre dé un nuevo impulso a la cooperación política, comercial, económica, de inversión, científica, técnica y humanitaria ruso-africana, haciéndola más diversificada y completa y están convencidos que actuando juntos podrán mantener la paz y ayudar a aumentar el bienestar nacional de los pueblos, dijo Oserov en la conferencia internacional entre partidos de Rusia Unida en cuestiones cruciales de seguridad internacional en las condiciones de inestabilidad geopolítica. El ministro de Exteriores de la India en su reunión con Sergei esto dijo en las últimas horas. I look Espero con interés nuestras consultas regulares, que ya son una tradición para nosotros. Creo que es la quinta vez que nos reunimos este año y creo que eso habla de nuestra colaboración duradera y la importancia que representa para nuestras naciones. Estoy realmente contento de estar aquí en Moscú hoy para continuar este diálogo. Ozerop señaló que el occidente colectivo se esfuerza por cancelar a la federación lograr su aislamiento político económico y humanitario. Los socios y amigos de la federación a pesar de todo esto y de la intimidación aceptaron la invitación a la conferencia internacional agradeciendo la atención en la agenda y demostrando la disposición señalando que África continúa ganando peso político de manera constante y estableciendo como uno de los pilares más importantes del sistema de orden mundial que no puede ser ignorado y también destaca que los países africanos hayan logrado avances significativos en el campo económico, la energía, la agricultura, el uso del subsuelo, la industria, petróleo, infraestructura de transporte, la industria aeronáutica y automotriz, las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones en el área de cooperación son las más prometedoras y se espera por parte de Rusia y África la segunda cumbre que será en el verano de el 2023. La información que tenemos en el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes, los invitamos, si son nuevos, a suscribirse en el canal, a activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.